Bueno, eh, hola a todos, Esta, hoy sí que os quería compartir con vosotros pues lo, algo que yo siento que es muy bonito en este momento que estamos transitando y es, eh, es el espíritu, es nuestro espíritu, ¿vale? Lo he querido llamar espíritu libre, a pesar de que además tendrá relación precisamente con lo que ha comentado Brahmaya y espíritu libre es porque mm, estamos aquí en este momento como seres uh, que venimos de, con una conciencia para aportar lo que nos, cada uno de nosotros tenemos en esta transición de, del planeta. Todo esto está, ya sabemos, planeado. En, esta, eh, en este planeta Llevan miles de años que hay una, en, una fuerza que hace que esté distorsionada, ¿vale? Si nosotros observamos el, la historia, se van haciendo ciclos de civilizaciones que están muy evolucionadas y luego volvemos otra vez al oscurantismo. Estamos, estamos en una transición y de esto la, todos los que estamos aquí somos conscientes. Entonces, ¿por qué espíritu libre? Espíritu libre, hemos venido muchos espíritus en este momento, en el, uh, en el planeta, porque sabíamos que se iba a dar este cambio. Nosotros en un principio todos las, uh, uh, los mayas, los yopi, uh, no, uh, hopis, nos hablaban siempre del 2012 y estábamos como esperando el, el cambio ¿vale? y no sabíamos mmm, muy bien, pero seguíamos nosotros con el día a día hasta que de la noche a la mañana, pues nada, se nos ha presentado el cambio ¿Qué, qué pasa ahora? Pues como espíritus libres hemos estado todo este tiempo preparándonos nos hemos preparado, la mayoría de nosotros hemos sido conscientes que no formábamos parte de esta matriz, siempre nos, de, nos sentimos locos, nos sentimos, uh, no, nos, no encajamos en todo este juego, pero realmente tenemos una función en todo esto. Y nuestra función es el sentir, el aportar lo que verdaderamente somos, que somos fractales del universo y estamos en un espacio donde está distorsionado. Aquí hay una distorsión desde hace miles de años y hay, no solamente somos esclavos o nos sostienen esclavos a nivel físico, sino que a nivel nuestra alma también nos las tienen atrapada. Entonces esto es, es, es muy bonito porque tenemos conciencia de ello. Y esto hará que todos, como espíritus libres, que siempre hemos sido como lobos solitarios, ...trabajándonos nosotros, haciéndonos preguntas, meditando... ...cada uno buscando su, su sentir... ...pues ha llegado el momento en que todos estos lobos solitarios... ...todos estos seres, pues nos reunamos... ...nos reunamos para formar un gran cuerpo... ...porque nosotros somos un cuerpo... ...y como cuerpo que somos... ...vamos a funcionar cada uno desde nuestra resonancia porque el planeta necesita realmente a todos estos seres que han estado aquí, en este momento, con conciencia. Hay dos líneas de tiempo en este momento, como sabemos. La matriz está allí y la matriz siempre, siempre, él va a hacer su trabajo. La única función de la matriz solo es una, y es que nosotros, como seres, de seres de luz que somos, como humanos que somos, no nos iluminemos. Entendamos por iluminación ser conscientes de quiénes somos. Esto es siempre el plan de la matriz, porque en el momento en que somos soberanos, ellos dejan de existir. Y evidentemente, no solamente somos esclavos físicos, como nos ha recordado Brahmaya, sino que además somos esclavos uh, psicológicos. Yo sabía lo del alma, de, de la bula papal, y esto, aunque suene un poco loco, pues ellos evidentemente no quieren que nos iluminemos y que seamos soberanos, no tosala, solamente físicamente, sino como quería decir Rafael, sino también psicológicamente o espiritualmente, como le queráis llamar, porque en el momento que nuestro cuerpo físico lo abandonamos, ellos nos siguen atrapando, ellos se nutren de nuestra, uh, de nuestra frecuencia. O sea, hemos de ser soberanos físicamente y hemos de ser soberanas de espíritu porque el planeta realmente necesita, necesita este, este cambio y es lo que nosotros vamos a aportar. Y vamos a aportar cada uno desde donde estamos, como un cuerpo que soy, mi corazón tiene una función, mi hígado tiene otro, mis riñones tienen otro, y somos esto, pero nuestro cuerpo funciona a la perfección. La matriz ha intentado dividirnos a todos, tanto, tanto por ideologías, tanto como por uh, religiones, incluso cuando entras en el mundo espiritual, en nutrición, en lo que sea, siempre nos dividen. Y es el momento en el que cada uno de nosotros reconozcamos nuestro, nuestro poder, que lo, reco que, que lo tomemos, que nos empoderemos y que al unísono funcionemos como lo que somos. ...un solo cuerpo... ...somos un solo cuerpo... ...y nosotros... ...cada uno hemos de aportar... ...lo que tenemos... ...para que esta realidad... ...de... ...que realmente somos... ...la podamos plasmar aquí en el planeta... ...es nuestro... ...es nuestro sentir... ...nosotros... ...todo lo que está afuera... ...que se está ahora planeando en cierta manera vemos que, que, que al principio hemos chocado, pero luego hemos de entender que estamos aquí por esto. No podemos reaccionar con ello, no se puede reaccionar, porque ellos lo que siempre intentan es a través de revoluciones y a través de guerras que nosotros como humanos nos enfrentemos. Ellos siempre quieren que nos enfrentemos como humanos. Y nosotros, como humanos, sabemos que lo que hemos de hacer es, desde el amor, estar sincronizados. No podemos transmutar lo que hay, pero sí podemos crear, porque somos creadores. Y evidentemente, como decía bramaya ellos nos utilizan a nosotros para crear todo lo que hay. Y desde el momento que nosotros cogemos nuestro poder, somos nosotros que creamos lo que nosotros sentimos. Y para ello es muy importante el sentir a la Tierra, porque el planeta Tierra es en, el, en estos momentos nos acoge. Entonces, nosotros nuestro cuerpo biológico está formado todo de la, del planeta, nos lo deja. No lo deja, y nosotros debemos tener esta, esta, esta comunión y este sentir con, uh, con el planeta. Aquí los indígenas han hecho una labor muy, uh, uh, muy importante porque ellos han sido los que se han, segui han seguido comunicándose y uh, el sentir con, la, con el planeta. Y yo simplemente es. Mi, mi, mi llamada es que no nos sintamos uh, dispersos, que no nos sintamos uh, apagados por lo que está sucediendo. Que lo que está sucediendo es para bien, es para un bien. La plan, el planeta necesita un cambio y ellos no quieren que el planeta evolucione entonces están creando una situación para que haya enfrentamiento nos vuelven a dividir ellos saben que con armas no vamos a luchar ahora pero han soltado un virus que hace que un humano tenga miedo de otro humano y entonces de esta manera están creando ellos otra vez la división aquí será el, la unión ...de todos los que tenemos conciencia... ...a través del amor, a través de la compasión... ...a través de la verdad, a través de, de la felicidad... ...pues esto lo hemos de plasmar en nuestro día a día... ...porque es lo que hemos de sembrar... ...para que lo otro no nos, no nos invada. Y realmente este llamamiento... Yo lo he sentido aquí y en todo el planeta que se nos pide ahora que nos reunamos en, como tribus, ¿vale? Como tribus para entre nosotros sentirnos a nivel humano apoyados. El trabajo hasta ahora ha sido individual, personal, porque sabíamos que cada uno teníamos nuestras sombras y teníamos que, que verlas y teníamos que realmente pues, uh, saber realmente quiénes somos somos seres y espíritus libres y esto es lo más importante y estamos en un planeta en un medio durante millones de años ha sido el mal el que lo ha gobernado y ellos cuando vienen seres con conciencia y cuando evolucionamos a nivel de conciencia nos hacen reseteos y en este momento ¿Qué va a pasar? Pues que si nosotros nos quedamos atrapados otra vez en las rabias, en el enfrentamiento y en el odio, ellos cuando salimos nos esperan. Es el mágico tubo de luz. El tubo de luz es el alma que reclama el Papa nos vuelven a atrapar la única manera que yo he sentido y también he visto que hay seres que así porque ellos nos consideran como humanos, que somos, que somos irresponsables, que, que somos como niños que nosotros realmente no nos responsabilizamos de quienes somos y, y esto es, uh, es algo que cuando tenemos conciencia entendemos que hemos de ser responsables de nosotros mismos pues cada uno lo entiende, pues uno a través de su soberanía, otro pues a través de empoderarse eh, psicológicamente en su espacio, sintiendo lo que él quiere hacer. Y todo esto, todo esto es lo que hará que se cree la nueva tierra. Habrá dos caminos. No todo el mundo parece ser, o así lo dicen, que que van a resonar con lo mismo. Pero estamos aquí para el despertar de almas para que el mayor número de almas despierten, se responsabilicen cada uno de ellas mismas y podamos podamos realmente bajar el cielo en la tierra, que es hacer de este espacio el lugar que todos sentimos de nuestro corazón. Todos lo sentimos en nuestro corazón, el espacio que nosotros queremos. Venimos aquí realmente para disfrutar, de este maravilloso espacio que es el planeta tierra para convivir y para compartir y para evolucionar como seres que somos de espíritu libre somos fractales del universo y realmente mi, mi sentir es que nos sintamos que esto nosotros lo vivamos en el día a día que lo que nosotros vemos fuera no es que Pasemos de ello, sencillamente no lo alimentamos, no alimentamos lo que, nos es, lo que nos quieren imponer. Nosotros sabemos cuál es la verdadera esencia del ser humano y esta es la que hemos de transmitir y emitir. Serán fuertes porque evidentemente ellos no quieren soltar la soberanía del planeta ellos se sienten soberanos y nosotros sus esclavos, ellos no quieren evidentemente, pero nosotros no les vamos a dar ya el poder y de esta manera será cuando realmente podamos nosotros convivir y compartir desde esta unidad, desde esta resonancia de amor, de libertad de verdad y tal vez como dice bramaya pues esto se tiene que luchar no en el sentido de enfrentarse sino de nosotros levantarnos y seguir adelante es simplemente era para que nos sintiésemos nos sintiésemos todos los que estamos aquí soberanos, soberanos físicamente y soberanos como espíritus que somos y sentirnos que es un privilegio es un privilegio ser conscientes de lo que estamos transitando y de las herramientas y el poder que tenemos para que esto sea realidad y para que esto se manifieste aquí y ahora porque cada uno de nosotros somos co creadores y creadores de todo lo que nosotros queramos y este es el llamamiento y el sentir que quería compartir con todos vosotros, como cuerpo que somos. Gracias. Gracias. Gracias.